Recuerda, si quieres participar en un sorteo de una K47 Slate Minimal Wear, lo único que tienes que hacer es depositar con el código de referidos eduRG1 en la página de InSkins y mandar captura por el Discord un saludo y dentro vídeo. Hey, ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy os voy a explicar qué mira poneros o cómo podéis poner la mira que vosotros queráis. Eh, aquí tenéis la mía, es una mira estática que no se mueve eh, a la hora de disparar, que no se va como ampliando, ¿no? Eh, la verdad es que yo tengo un mapa que te puedes poner miles de miras Desde competitiva hasta la que te dé la gana, sinceramente Y también hay varios jugadores de CSGO profesionales Que tienen ahí su mira importada Así que mira, lo único que tenéis que hacer es meteros en mapas de workshop Y os estaré dejando por, el, por la descripción el enlace de esta, de esta página O sea, de este mapa de workshop Bueno, pues nos metemos Vamos a iniciar y, y veréis eh, La verdad es que este mapa está muy bien Porque como os digo, podéis tanto practicar eh, la puntería Como como poneros la mira que queráis ¿vale? Podéis cambiarle el color, podéis hacer de todo, ahora la veréis veréis vale, Os ponéis en un equipo en el que queráis Me pongo por ejemplo en el terroristas Y aquí tenemos eh, un montón de miras Tenemos aquí por ejemplo la de mumbla la de twist Tenemos un montón de miras, ¿vale? Yo he cogido la mía, que la mía estaba Creo que es esta Sí, efectivamente es esta Y os la podéis poner, ah oh, no, es esta Esta es Y nada, podéis coger aquí la que queráis Le dais aquí, por ejemplo, espera, te voy a copiar la mía primero Para que no se me olvide, si queréis os puedo dejar la mía también eh, Por si os gusta Y ya está Vale, copiamos Y ya estaría Vale, pues mira, aquí tenemos esta, esta, esta, esta Podéis coger la que queráis Y como veis Uy Esta es muy tocha Podéis poner la que queráis Es que hay un montón de miras Desde esta que es súper rara Esta también Y podéis cambiarlo de color, ¿vale? Por ejemplo, aquí está el verde, el azul, el amarillo, el morado Esto no sé para qué sirve Bueno, aquí podéis ir investigando un poco Tenéis aquí todas las miras de todos los equipos competitivos. Y nada, a mí me gusta esta bastante. Después también os recomiendo que también podéis, si le dais a la B, podéis comprar el arma. Y podéis ir a la puntería un poco. Podéis ir muy malo Después también aquí hay una zona que podéis jugar al menos al Ninja. Una vez que entréis aquí. A ver si funciona. Le dais a Start. Jugáis como el Fruit Ninja, pues lo mismo. Pero van cayendo melones. Y eso. Espérate. Hay que darle a cancelar. Vale. Eh, ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Mm, aquí podéis cambiar de mapa. Para que veáis cómo se vuelve vuestra mira desde distintos mapas. Y. Eso sería todo chicos Espero que haya gustado el vídeo Y nada, no olvidéis dejar un like, suscribiros Y dejar un comentario Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós